¿De dónde nos acompañan ustedes? De aquí de Monterrey, de Apodaca, Nuevo León ¿De Apodaca, y tú? También de Apodaca, también de Apodaca okay, ¿Cuáles son sus nombres? Nora Antonio Antonio, muy bien, oigan chicos, ¿ya habían escuchado a Believe'n? Sí, es la segunda vez que venimos aquí a este lugar y nos gustó mucho el grupo eh, Toca muy bonito y canta el chico también muy bien Seguimos con las fans de Believe'n A ver chicas, díganos primero sus nombres y de dónde vienen soy Anaí de Escobedo. ¿Anaís? Anaí. Anaí. Anaí. Anaí de Escobedo, ¿y tú? Vivian de Escobedo también. Vivian de Escobedo, o sea, desde Escobedo vienen aquí al barrio antiguo, al Salón Morelos solo a ver a Believe. It. A ver, este Anaí, dime, ¿tú eres fan? Sí. <risa> ¿Desde cuándo eres fan de los chicos? Desde el 2019, la primera vez que vinieron aquí. Desde el 2019, entonces hoy viniste precisamente a verlos solo a ellos. ¿Ya tienes canciones favoritas? Eh, sí ¿Cómo cuáles? Eh, ella me dejó. Eh, ay, no sé, muchas, todas. en Salón Morelos de Café Iguanas y estamos con la banda Believen que vienen desde Argentina aquí en Monterrey. ¿Sus nombres son? Lucas Román, guitarrista. Luis, el tecladista. Ramiro, baterista. Chicos, platíquenme un poco de su historia, cómo es que llegaron aquí a Monterrey desde Argentina, o sea, desde bien lejos, la verdad. ¿Cómo es que están aquí? Mira, nosotros vinimos aquí en el 2019. Estuvimos haciendo una gira bastante extensa, aproximadamente de 130 shows. Y la verdad que, bueno, eso hizo que hoy, después de la pandemia, ya estemos presentando nuestro segundo disco aquí. En el 2019 estuvimos presentando nuestro primer disco, nuestros primeros singles, como You Don't Know, Better Life, Confiar en mí. Y, bueno, actualmente estamos lanzando nuevo material. Y aquí estamos, ¿no? De gira, nuevamente. Muchas gracias. ¿Y este, cu desde cuándo empezaron ustedes? Nosotros, eh, la segunda gira comenzó ahora en junio eh, y bueno, ya vimos más de 15 shows. Así que bueno, muy agradecidos acá con México, que bueno, es un país que aprecia mucho la música, así que muchas gracias. Chicos, ¿y de carrera cuánto tienen? La banda empezó más o menos en el 2010, 2011 aproximadamente, y desde ahí vinimos grabando y tocando mucho y bueno, nos damos al público básicamente, así que muy agradecidos, claro. ¿Ustedes ya eran amigos desde antes o cómo se formó la banda? Sí, claro, nos conocimos todos por internet, por las redes, primero, sí, nosotros dos y después se fueron sumando los demás integrantes acá Ramiro y Luis, así que así que bueno, sí estamos en la era digital y bueno, ya, pero ya somos amigos, somos, ya somos todos como hermanos. Ya Hay una hermandad, ya todos son como hermanos, muy bien, chicos, este, estaba viendo que sus letras eran español e inglés, eh, es más inglés, es más español. Mira, actualmente lo que trabajamos nosotros, el 70% de nuestro material ya es de, del idioma anglosajón porque nos importa expandirnos hacia el mundo, así que por eso tratamos de hacer de los dos idiomas y bueno, nuestros últimos singles que son Just One More Time, Where Are You, Live or Die eh, justamente igual va a tener un bonus track en español este disco, que no se enojen los, los latinos así que ahí vamos a estar presentándolo dentro de muy poquito también. El tiempo, el tiempo de... Clip que grabaron en un castillo, de qué se trata, qué canción es, cuéntemelo todo. Bueno, nosotros estuvimos ahí, que fue el primer single del, del nuevo disco ahí que grabamos en Bajo Me estudio, le mandamos un gran abrazo a de nuestro productor, y ahí estuvimos grabando Libor Die, Libor Die, que lo pueden encontrar ahí en la plataforma de YouTube, la verdad que fue espectacular. <música> te lo pueden decir, eso que gra grabar en un castillo eh, tiene, tiene mucha mística, se sienten muchas energías, muchas cosas extraordinarias, y eso te ponía la piel de gallina en el medio de la grabación, ¿no? Sí. sí, la verdad que estuvo muy bueno, bueno, invitamos a todos a que vean el video en, en YouTube, eh, un castillo de 70 habitaciones, totalmente abandonado, y bueno, tenía una mística un poco de terror, de, de que iba a aparecer algo en cualquier momento. Estábamos eh, preproduciendo el tema, y bueno como es un tema bien heavy, bien rockero, Lucas llegó con, con su visión de que tenía que ser adentro de un castillo y bueno, ahí fue donde... Ok, buenísimo, pero ¿de dónde sacamos un castillo? Bueno, gracias a la gente que trabaja con nosotros, nuestro equipo, se consiguió el castillo, en el medio de la nada, literal, 30 kilómetros a la redonda de tierra, no hay electricidad, no hay agua, nada. Bien Era como un reformatorio el, el castillo, no, increíble, cuando no... Esto fue después, ¿no? ¿Nos enteramos de esto después? Sentíamos la energía. Sí, sí. Primero nos fuimos a grabar y después investigamos qué era y era un reformatorio. Hubo ahí unas cosas raras. Está... No, no les dio miedo ya. O sea, ¿grabaron solo en el día o también en la noche bueno. o...? Solo de día, solo de día y nos fuimos. Solo de día. Cuéntame un poquito sobre la canción de You Don't Know. Y You Don't Know es el, el single que tenemos más fuerte de, del primer disco. Ya está llegando a las 2 millones de reproducciones en Spotify. Muchas gracias a cada oyente que, que ha dedicado. Know, Tiene un videoclip también. Así que no fue una, una producción hermosa el videoclip. Mucha gente se coparon muy bien y la verdad que estamos muy contentos con con el despegue que hizo, el boom que hizo esa canción, al igual que las otras dos que tenemos con en In Me Better Life, que fueron destacados por la revista Billboard. Este, eso nos sorprendió porque nos puso a la par de Ricky Martin y, y los Rolling Stones, así que eso fue para nosotros un acontecimiento muy fuerte y extraordinario. Por ende, bueno, también estamos difundiendo nuestro material del, del primer disco que sigue siendo nuevo para muchas personas y eso es lo que nos apasiona, ¿no? Tratar de transmitir a la pantalla y a las personas eh, el nuevo material y el material que no, no sigue siendo viejo porque Recién nosotros estamos metiendo mucha energía para poder expandirlo al mundo, así que ahí estamos. ¿Y cómo se han sentido aquí en Monterrey? ¿Cómo los han recibido los regios? La verdad que los regios nos han recibido de la manera más cálida que nos podamos imaginar. Son muy atentos con nosotros, nos tratan bien, vienen a los conciertos, llenan los lugares, así que gracias. Así que bueno, es mucho mucho calor literal, 40 grados, pero no la verdad que nos han tratado de maravillas. ¡Qué padre! Oigan, la verdad es que yo sí me puse a escuchar un poquito de ustedes y me gustaron mucho las letras, Este, me gustó mucho la música también, muy rítmica, Este, mucho rock, ¿verdad? ¿Es, ¿es rock pop o solo es rock? O? No, no, sí, tenemos, a ver, influencia de rock, por supuesto, también de pop, country, ahí tenemos ahí los temas nuevos que van a salir. ahora, tienen ahí influencias de country y demás, pero sí, el rock como predomina en nuestro ADN. oigan y entonces han estado ya en otros eventos aquí en el October Fest, ¿qué otros eventos han estado? Sí, en 2019 estuvimos en el October Fest y bueno, nuestra idea este año es poder de vuelta eh, contar con ese evento y bueno, como te decían antes mis compañeros, llevamos aproximadamente 15 y 16 shows, así que nuestra idea es expandirnos y que todo el mundo nos escuche. Oigan, ¿de dónde salió el nombre? Believe salió de, bueno, la primer parte de Believe, in, que es Believe, se llama, cre, se, sería creer y la N final sería en, en nosotros. Entonces hicimos una conjunción de esa palabra que en realidad no existe, es un nombre propio, pero sería como la unión de, de, del castellano y el inglés con creer en nosotros, ¿no? Ah, ya, ya entendí, ya, de, de dónde salía el nombre, dije yo. <risa> Oigan, este, pues hablando un poquito aquí de Monterrey, ya veo que ya tienen tiempo estando aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué comida es la que les gusta? Bueno, yo tengo dos ganadores, los piratas y el alambre, el alambre. <risa> eso, con eso me quedo yo. A ver, ¿y tú? Qué difícil. Eh, bueno, yo voy por los tacos de alambre también, me gustan mucho, los de trompo, probé tamales también, eh, tostadas, tortas, cosas así. Las quesadillas. Mucho picante. Las quesadillas. Sí, mucho picante, eso no estamos muy acostumbrados, pero, pero ahí vamos, ahí vamos llevándolo. Sí. A ver, ¿y de este lado? Y no, la verdad, yo soy vegetariano, entonces la quesadilla es, es mi, de, de mi preferencia, así que opto por eso, porque el picante, no me llevo muy bien con el picante, igual me gusta un poquito, eh un poquito me agrada, pero bueno, hasta ahí, hasta ahí, suavecito. Sí. Bueno, pero una quesadilla en el carbón está súper bien, sí, ¿no? Absolutamente, no todos los días, todos los días, chicos. No, igual que mis compañeros, o sea, hace poquito que estoy, lo que primero que probé fue tacos y quesadillas. Y también no no tengo no, no me banco mucho el picante, así que siempre con, con cuidado. Oigan, y cuénteme un poquito también de dónde van a presentarse aparte de aquí del Salón Morelos. Y nosotros nos vamos a presentar en, en varios lugares de Monterrey, en las redes sociales. Igual pueden ubicar en cada lugar. Lanzamos el Friday Semanal para que sepan la gente regia de aquí dónde nos vamos a ir presentando media que pasan los días. Pero además, bueno, vamos a estar en las distintas ciudades como Cancún, toda la zona de Mérida, Quintana Roo. Eh, también se está organizando un show ahí en Ciudad de México. Así que pronto muchas novedades en las redes sociales. Estén atentos. Chicos, muchísimas gracias por invitarnos. Vamos a escucharlos, pero antes de escucharlos y disfrutar de su show, síganos por favor aquí en las redes sociales, aquí en la parte de abajo. Aquí, Ciber TV, sí chicos, síganlos a ellos. Y a Biliben Oficial, por supuesto, y una vez más, Ciber TV, muchas gracias.